Tóxicas, son las personas que no te quieren perder, pero no saben cuidarte. Que no te sueltan, pero tampoco saben tenerte, que dice que te quieren pero hacen cosas que te duelen. Que te extrañan pero no hacen nada para buscarte, que no te dan paz pero tampoco te dejan en paz. En la vida, a menudo nos encontramos con personas que no nos hacen sentir bien, aunque digan que nos quieren y nos necesitan. Estas personas son conocidas como tóxicas y pueden tener un efecto muy negativo en nuestra vida. Las personas tóxicas son aquellas que no saben cuidarte. Por un lado, no quieren perderte, por lo que hacen todo lo posible por mantenerse en tu vida. Pero por otro lado, no saben cómo tratarte correctamente y sus acciones y palabras pueden hacerte daño. Pueden ser posesivos, celosos, controladores o egoístas y no se preocupan por tus sentimientos o necesidades. A menudo, las personas tóxicas dicen que te quieren, pero sus acciones no reflejan esto. Pueden hacerte sentir mal consigo mismos, manipularte o hacerte sentir culpable por cosas que no son tu responsabilidad. Pueden ponerte en situaciones incómodas o desagradables, o hacerte sentir atrapado en una relación o situación que no te hace feliz. La ironía es que, aunque las personas tóxicas no te dan paz, tampoco te dejan en paz. Pueden ser muy persistentes en su búsqueda de tu atención y compañía, y pueden hacerte sentir culpables si intentas alejarte de ellos. Pueden sentirse ofendidos o heridos si no les respondes o si intentas establecer límites saludables en tu relación. Si estás lidiando con una persona tóxica en tu vida, es importante reconocerlo y tomar medidas para protegerte a ti mismo. Esto puede significar establecer límites claros, reducir la cantidad de tiempo que pasas con ellos o incluso cortar la relación por completo. Aunque puede ser difícil, es importante recordar que tu bienestar emocional es lo más importante. El término, persona tóxica, se refiere a alguien que tiene un impacto negativo en tu vida y en tu estado de ánimo. Estas personas pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso parejas románticas. A veces, su comportamiento puede ser sutil, pero aún así, te hace sentir incómodo o mal. Otras veces, su comportamiento puede ser más obvio y directo, pero en cualquier caso, puede ser perjudicial para tu bienestar emocional. Las personas tóxicas a menudo dicen que te quieren, pero sus acciones no reflejan esto. Pueden hacerte sentir mal consigo mismo al criticarte constantemente, hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno o compararte con otros. Pueden manipularte para que hagas lo que quieren o para que sientas que debes estar a su disposición en todo momento. También pueden hacerte sentir atrapado en una relación que no te hace feliz, como en una amistad o una relación romántica. Si estás lidiando con una persona tóxica en tu vida, es importante que establezcas límites saludables para proteger tu bienestar emocional. Esto puede incluir reducir la cantidad de tiempo que pasas con ellos o, en casos extremos, cortar la relación por completo. También puedes hablar con la persona sobre cómo te sientes y establecer expectativas claras para su comportamiento. Aquí, la necesidad de mantener distancia de una persona tóxica se hace patente, cuando su compañía en lugar de hacerte crecer y hacerte sentir amado o querido, lo que hace es hacerte sentir solo. Es ahí cuando necesitas librarte de una persona tóxica, pero la pregunta es, ¿cómo lo haces? Identificar a la persona tóxica. Identificar a la persona tóxica puede ser difícil, especialmente si la relación ha sido tóxica durante mucho tiempo. Algunas señales de una relación tóxica pueden incluir sentirte constantemente agotado emocionalmente, sentirte como si estuvieras caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de la persona, sentirte controlado o manipulado y experimentar abuso verbal o emocional. Si no estás seguro de si alguien en tu vida es tóxico, pregúntate cómo te sientes después de pasar tiempo con ellos. Si te sientes emocionalmente agotado o deprimido, puede ser una señal de que la relación es tóxica. Establecer límites. Una vez que hayas identificado a la persona tóxica, es importante establecer límites saludables. Los límites pueden ser diferentes para cada persona y cada situación. Algunos límites saludables pueden incluir reducir la cantidad de tiempo que pasas con la persona, limitar la cantidad de información personal que compartes con ellos y establecer límites claros sobre lo que esperas de su comportamiento. Es importante ser claro y directo al comunicar tus límites y ser coherente al hacerlos cumplir. Hablar con la persona, en algunos casos, puede ser útil hablar con la persona tóxica sobre cómo te sientes y por qué estás estableciendo límites. Algunas personas pueden no ser conscientes del impacto que tienen en los demás, por lo que hablar con ellos puede ser una oportunidad para que comprendan cómo su comportamiento te está afectando. Al hablar con la persona, asegúrate de ser honesto y específico sobre cómo su comportamiento te hace sentir. Es importante no atacar a la persona, sino enfocarte en el impacto que su comportamiento está teniendo en ti. Buscar apoyo, sacar a una persona tóxica de tu vida puede ser emocionalmente difícil. Busca apoyo de amigos, familiares o un terapeuta para ayudarte a procesar tus sentimientos y tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. A veces, hablar con alguien que no está involucrado en la situación puede ayudarte a ganar perspectiva y claridad. Considerar la posibilidad de terminar la relación, en algunos casos, puede ser necesario terminar la relación por completo. Esto puede ser difícil, especialmente si la persona es alguien cercano a ti, como un amigo o un miembro de la familia. Antes de tomar esta decisión, asegúrate de haber agotado todas las otras opciones. Si decides terminar la relación, es importante hacerlo de una manera que sea saludable para ti y la otra persona. Trata de ser claro y directo sobre tus sentimientos y establecer límites claros sobre la cantidad de contacto que deseas tener en el futuro. Ahora, pudiera ser que ahora ya has cerrado por completo un ciclo con una persona tóxica. Pero ahora resulta que te gustaría conocer gente nueva, alguien con quien empezar un vínculo emocional. Pero no quieres volver a caer en el mismo error, entonces, ¿cómo haces para reconocer a una persona tóxica? Aquí te doy unas ideas. Control. Una persona tóxica puede querer controlar lo que haces, con quién hablas y cuándo. Pueden ser posesivos y celosos, lo que puede llevar a una dinámica de poder desequilibrada en la relación. Además, una persona tóxica puede intentar controlar tus pensamientos y emociones, tratando de hacerte sentir de cierta manera o manipulándote para que tomes ciertas decisiones. Crítica constante. Una persona tóxica puede ser muy crítica contigo y hacer comentarios negativos sobre lo que haces o dices. Pueden estar constantemente en busca de fallas y errores y pueden hacerte sentir inadecuado o insuficiente. La crítica constante puede afectar tu autoestima y autoconfianza, lo que puede llevar a problemas emocionales y mentales a largo plazo. Envidia. Una persona tóxica puede sentir envidia hacia tus relaciones, éxitos o habilidades. Pueden minimizar tus logros o intentar sabotearlos. A menudo, la envidia se debe a la baja autoestima o inseguridad de la persona tóxica, y pueden intentar hacerte sentir mal para sentirse mejor consigo mismos. Drama constante. Las personas tóxicas pueden crear o atraer drama en tu vida. Pueden exagerar o fabricar problemas para mantener tu atención, o incluso para hacerte sentir que necesitas su ayuda o apoyo. El drama constante puede ser agotador y estresante, y puede afectar negativamente tu bienestar emocional. Falta de empatía. Las personas tóxicas pueden ser incapaces de ponerse en tu lugar o considerar tus sentimientos. Pueden ser egoístas y centrados en sí mismos y pueden ignorar tus necesidades y deseos. Además, una persona tóxica puede invalidar tus sentimientos o hacerte sentir que no son importantes. Chismes o rumores. Una persona tóxica puede propagar chismes o rumores sobre ti o sobre otras personas pueden hacerlo para crear conflictos y drama en tu vida o para controlar la forma en que otras personas te ven. Los chismes y los rumores pueden ser muy dañinos para tu reputación y para tus relaciones con otras personas. Negatividad. Las personas tóxicas pueden tener una actitud negativa hacia la vida y hacia ti. Pueden ser pesimistas y quejarse constantemente, lo que puede ser agotador para estar cerca de ellos. Además, pueden hacer comentarios negativos sobre tus decisiones o tus sentimientos positivos, lo que puede hacerte sentir mal o incomprendido. Estas son unas ideas, pero ¿qué te parece si profundizamos en cada una de ellas? Ahora, una relación tóxica te puede llevar a un fenómeno que se llama síndrome de estocolmo doméstico. Es por eso que tienes que saber cómo manejar una situación difícil con alguien tóxico. Porque si no lo haces, terminarás siendo manipulado. Evitar ser manipulado por una persona tóxica puede ser difícil, pero hay algunos pasos que puedes seguir para protegerte a ti mismo. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte. Conoce tus límites, aprende a reconocer tus límites y lo que estás dispuesto a aceptar de las personas en tu vida. Si una persona tóxica está intentando cruzar esos límites, es importante que te comuniques claramente y establezcas tus límites. Mantén tu independencia. Si una persona tóxica intenta controlar tus decisiones o tu vida, es importante mantener tu independencia y no permitir que esa persona tenga demasiado poder sobre ti. Asegúrate de tener amigos y familiares en tu vida que puedan apoyarte y brindarte una perspectiva diferente. No cedas a la culpa, las personas tóxicas a menudo utilizan la culpa como una táctica de manipulación. Si te sientes culpable por no hacer algo que una persona tóxica quiere, tómate un momento para evaluar si es algo que realmente quieres hacer o si estás siendo manipulado. No te dejes llevar por las emociones, las personas tóxicas pueden hacerte sentir emociones fuertes como tristeza, ira o culpa para controlarte. Intenta mantener la calma y evalúa la situación objetivamente antes de tomar una decisión. Mantén una comunicación clara. Si estás en una relación con una persona tóxica, es importante mantener una comunicación clara y abierta. Asegúrate de que ambas partes entiendan los límites y expectativas en la relación. Busca ayuda profesional, si te sientes atrapado o necesitas ayuda para lidiar con una persona tóxica, no dudes en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar situaciones tóxicas y protegerte a ti mismo emocionalmente. Recuerda que tu bienestar emocional es lo más importante y no tienes que tolerar la toxicidad de otras personas. Aprender a reconocer las tácticas de manipulación y establecer límites saludables puede ayudarte a protegerte a ti mismo y mantener relaciones saludables con las personas en tu vida. Ahora, ¿qué pasa si finalmente lograste hacer que una persona tóxica haya tomado conciencia de su problema y esté dispuesta a crecer contigo en una relación? Bueno, estas ideas te podrán resultar útiles. Si estás tratando de tener una relación saludable con una persona tóxica que ha reconocido su comportamiento y quiere trabajar para dejar de ser tóxica, es posible que puedas construir una relación positiva y saludable. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte. Sé paciente. Cambiar el comportamiento tóxico lleva tiempo y esfuerzo, por lo que es importante ser paciente y comprensivo. Es posible que la persona tóxica aún tenga reacciones emocionales intensas o patrones de comportamiento arraigados que necesitan tiempo para cambiar. Sé claro y directo. Es importante que seas claro y directo en tu comunicación con la persona tóxica. Asegúrate de que ambas partes entiendan los límites y expectativas en la relación. Establece límites saludables, es importante establecer límites saludables en la relación para protegerte a ti mismo emocionalmente. Comunica claramente lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no estás dispuesto a aceptar en la relación. Sé honesto, si algo te molesta o te incomoda en la relación, es importante que seas honesto al respecto. La comunicación honesta y abierta puede ayudar a prevenir el resentimiento y la toxicidad en la relación. Alienta y celebra el cambio positivo. Si la persona tóxica está trabajando para cambiar su comportamiento, es importante reconocer y celebrar el cambio positivo. Anima a la persona a seguir trabajando en su comportamiento y apóyala en el proceso. Busca ayuda profesional. Si te sientes abrumado o necesitas ayuda para lidiar con una relación tóxica, busca ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar la situación y protegerte emocionalmente. Recuerda que cambiar el comportamiento tóxico lleva tiempo y esfuerzo y es posible que no puedas construir una relación saludable con todas las personas tóxicas. Si la persona tóxica no está dispuesta o no puede cambiar su comportamiento, es importante que protejas tu bienestar emocional y te alejes de la relación.